Este vídeo, cómo separar la vocal del instrumental con Forma Factory. Venimos a esta página, le damos a descargar y comienza la descarga. Son unos 100, 100 megas más o menos. el este programa es totalmente gratuito. Vamos a comenzar con la instalación. Hay que tener cuidado. Le damos a next. Le damos a next. en lugar de la instalación, si lo queremos en el lugar que viene por defecto, le damos a next. No se intentan colar un programa de PDF. Le damos a desmarcar la casilla. Esta le damos a Next. Nos intenta colar otra cosa. Le damos a declinar. Le damos a declinar también. Aquí Bridgeta que quiere utilizar nuestra IP. Tenemos que darle permiso. Acepto. Finish. Vamos a ir a opción. Opción. Avanzado. Nos fijamos que este está esta casilla marcada. Le damos a aplicar. Le damos a aceptar. En el caso de que no estuviese claro. Vamos a audio. Split Music. Agregamos cualquier archivo de, de audio, cualquier canción. Esta, por ejemplo, tiene muchísimas opciones, las dejo para vosotros para que las investiguéis, si no el vídeo se hace muy largo. A mí me gusta poner siempre que los archivos vayan a la misma carpeta donde estaba el, el original. Vamos a marcar esta casilla para que nos marque qué archivo es de la vocal, qué archivo es de la instrumental. Podemos agregar más si queremos, y con un clic separará todas las canciones que introduzcamos aquí en este programa una tras otra aquí en opción tienen para recortar por si quieren un trozo más corto de algunas cosas más le dan a aceptar aquí en esta zona irán todas las canciones que vayamos colocando en el programa para finalizar hay que darle a iniciar si es la primera vez que lo hacen pues puede que les salga la descarga de estos módulos el módulo de Split Music antes de que comience todo. Si ven que no funciona, le dan aquí a descargar. Cuando esté todo completo, aparecerá un mensaje sonoro y una ventanita diciendo que la teoría ha sido completada y el tiempo que ha llevado. Aquí en la carpetita vemos los archivos ya. Split Music. Aquí tenemos la vocal solo y la instrumental. No la voy a poner porque vaya que me sancionen por el copyright. Pero vamos, que lo hace bastante bien, como otros servicios de pago. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.